En este video contaremos algunas anécdotas de nuestra brillante actriz turca Bergüzar Korel Así es que no te muevas y comencemos Bergüzar Goche Korel nació el 27 de agosto de 1982 en Estambul, Turquía Su nombre significa recuerdo, su estatura es de 1,80 metro y es del signo de Virgo Cursó sus estudios de primaria y secundaria en el barrio de Ulus, Estambul Luego comenzó sus estudios de teatro en Mimar Simán Fine Arts University. Además, la actriz es una gran cantante, y en el año 2016 grabó su primer disco, Ayyut Kurel Present. Es hija de los actores Tanju Kurel y Julia Arkan. La actriz se crió con un padre muy estricto, este no la dejaba actuar hasta después de cumplir los 20 años. Tiene prácticamente una historia de vida similar a la de su personaje Yerazade. La historia de Berghuzar y su marido es muy parecida a la de Romeo y Julieta. Aunque en la vida es un poco más agria, tal como la serie turca que protagonizó junto a Halit Ergenç. Berghuzar fue tocada con la varita mágica en el 2006, cuando fue elegida para protagonizar la serie Las Mil y Una Noches que en Argentina y el mundo fue una revolución y una locura. Hasta llegaron a nacer bebés en aquellos años con los nombres Honor y Yerezade. Con esta serie logró la fama, comenzó a ganar mucho dinero, patrocinios de importantes margas para publicidades. Fue una de las embajadoras de Pantem, gracias a su hermoso pelo. Para desmotivación de los fans, hoy lo tiene corto, después del rodaje de su última película. En sus primeros años antes de su fama, necesitó ayuda profesional durante su preparación para el personaje de Yerezade, por lo que le pidió lecciones a Ailoi Algan, un respetado tutor de ciencias de teatro. Y verdaderamente lo logró con creces. Ganó el valioso premio Golden Butterfly por su papel, antes de conocer a Jalid, estaba de novio con el bailarín Tan Santur, a quien dejó por nuestro queridísimo Onur. Según fuentes virtuales, lo cierto es que todo pasó en la filmación de Las Mil y Una Noches. Al comienzo de las filmaciones, ambos tenían pareja. Jalid estaba recién casado y Bergusar llevaba dos años con el bailarín. Sin embargo, el flechazo fue tan grande que Jalit pidió el divorcio seis meses después de haberse casado y Bergusar dejó a su novio. Todo fue un secreto hasta que la actriz quedó embarazada y eso explotó en los medios turcos. Esto fue un real escándalo en la farándula, recibiendo a Bergüzar muchas críticas sobre su persona y para colmo su personaje, que también estaba dando polémica. Recordemos que es una mujer que acepta pasar una noche con su jefe para cobrar una importante suma de dinero y así poder pagar el tratamiento de su hijo que padece cáncer. En Turquía, el 90% de la población es de religión islámica, por ello también tal controversia. De esta manera, Halit, como si esto no sumara aún más a nuestro enamoramiento de las fans hacia este hombre, tomó el compromiso y se casaron de apuro el 7 de agosto del 2009, televisando el compromiso. Todos los medios turcos apuntaban a ellos. Se obligó a terminar la serie de forma abrupta. Incluso se criticó mucho a los guionistas sobre modificar algunas cosas en la historia. Según las fuentes, la actriz también, en los últimos capítulos, tuvo que disimular su vientre en las filmaciones. Un año después, Berghuzar y Khalid tuvieron a su hijo, llamado Ali Ergenç, nacido el 8 de febrero de 2010. Al siguiente año, en el 2011, Khalid grabaría la serie turca El Sultán en donde los productores surgirían la aparición de Vergúzar en un papel pequeño, dado la química de esta pareja. Pero ya era demasiada la polémica, y al parecer, en Camarines, ella no la pasaba muy bien, que digamos. Por lo que por un tiempo decidieron no trabajar más juntos. Esto rompió muchos corazones de los fans. Pero tuvieron su revancha, ya que luego protagonizaron juntos una vez más la serie Batanim Sensing en el 2016, traducida en Latinoamérica como Mi Vida Eres Tú. Vergussar cumplió su sueño de abrir un café llamado Nochas Coffee, en la zona turística de Estambul, Turquía. Se la ve muy feliz con su proyecto y dada su fama por todo el mundo, los turistas y fans se acercan y sacan miles de fotos junto a ella. Como se ve en las redes sociales, es muy amigable y dispuesta a atender personalmente a sus comensales. Berghussar, tal y como muestra en sus redes, es un amante de los animales, tanto perros como gatos. Basta mirar su cuenta de Instagram para ver su amor por ellos. Continuando con la historia, luego de su inolvidable interpretación de Shevesade, en el 2012 nos trajo un nuevo personaje remontándonos a los años 70, encarnando a Feridis Adoglu en la serie turca junto a Kenan y Mirzaldioglu. También fue tapa de la revista Marie Claire junto a su pareja de elenco. Halit Ngenç, conocido como nuestro adorado honor, actual marido de Bergüzar es muy amigo de Kenan. Según el diario turco Yurriyet, Kenan y, su y Sinem se conocieron gracias a nuestra hermosa actriz Bergüzar Korel. Hoy en día, el romance entre Kenan y Sinem es uno de los más populares de Turquía. Al igual que Halid y Bergüzar, algo que es muy recurrente es el amor que Bergüzar tiene por su familia y lo demuestra a cada momento. La actriz brindó en 2014 una entrevista para un medio televisivo latinoamericano, dado el éxito total que tuvo las mil y una noches en ese continente. El programa chileno Más vale tarde. En donde se le preguntó su relación con Jalit. ¿La familia es, es prioridad? A ver, sí. Sí. <risa> o sea, hoy día, a diferencia de cuando tenías 23, eh, si te dicen hay un trabajo, pero es muy lejos, no vas a estar cerca de tu hijo, no vas a ver mucho a tu marido, hoy día sí puedes optar por no hacerlo. No, no. no lo hago. ¿O voy con ellos o no lo hago? Además de ser una persona querida por tantos fans alrededor del mundo, Berguzar es una persona transparente, demuestra mucha simplicidad. Tal es así que nos deja un hermoso mensaje cuando se le preguntó cuál era su sueño como persona. ¿Qué anhelo tienes? ¿Qué sueño tienes? Trato de no soñar mucho. Que la gente que quiero esté siempre al lado mío. Que todos tengan salud. Si la gente tiene salud, el resto no es tan importante. El resto se da. Quiero que mi país no retroceda, sino que avance. Quiero ser más feliz, como famosa o como persona. Quiero, por ejemplo, un día poder decir, no quiero ser más actriz, Quiero sacarme fotos, nada más. No importa. Nada de eso es importante. Lo único que quiero es tener salud, felicidad y tranquilidad. Que mis amigos estén conmigo. Que mi familia esté siempre a mi lado. Nada más. No tengo ningún otro deseo. Es por algo que robó tantos corazones a través del mundo. Mi nombre es Erika Bultorius, en mi canal Bimbirguechev, los invito a comentar y dejar un me gusta, y si tienen nuevas anécdotas y quieren compartirlas, también son bienvenidas. Y no se olviden del pulgar para arriba con un me gusta, y si no les gusta también, me ayudan un montón. Saludos y nos vemos en otro video.